se está desplazando dentro de un impecable canal alcista en términos de medio y largo plazo desde mediados de 2012. La base de este canal pasa en este momento por la zona de los 90 euros. por lo tanto es un nivel ahora mismo nada o poco operativo ya que el soporte está muy muy lejos Pero eso quiere decir que si en algún momento de los próximos meses años el precio tocará a este nivel, la base del canal, ahí tendríamos una nueva oportunidad de compra en el título. En el corto plazo tenemos como soporte la zona de los 120 euros y como resistencia el entorno de los 142, aproximadamente 142,50, que es la parte alta del movimiento lateral por el que se ven desplazando el título desde principios de año. Por encima esta resistencia ya no nada hasta la zona de máximos históricos en el entorno de los 149,50, que son los máximos de 2007. Muy mal se le tienen que dar las cosas a acción para no atacar, yo creo que relativamente pronto. Esta zona de máximos anuales, incluso la zona de máximos históricos, y si la supera, pues buscaría lo que es la parte alta del canal, que a día de hoy es una zona de resistencia dinámica que pasa por el entorno de los 160 euros. Digamos que, resumiendo, Acciona es a día de hoy un claro mantener en cartera.